En vivo de a todo color con el sonido Hércules, claro que sí Ok, dice así Saleras la mami, quiero coca leca. Saleres me doy a, con sus dulces no transaleras la mami. Quiero coca leca, dame coca leca. Vamos a la playa, que la marea está seca. Quiero coca leca, dame coca leca. Vamos a la playa, que la marea está seca. Vamos a la playa que la madre está seca Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la madre está seca Claro que sí, llega el saborcito, llega el saborcito Vamos a la bonito, vamos a lo bonito, ¿eh? ¡Eso! la Para que pasen a la pista, porque esto se va a poner súper, súper sensacional ahí para todos ustedes. Claro que sí, vamos a seguir con más música, con más ritmo y sabor a la manera del estilo de Lalo Martínez, el la alacrán de los teclados para todos ustedes. Claro que sí, mandamos un saludo también aquí a los amigos de Obregón, a los amigos de Obregón, municipio de Tila Sabemos que dónde están los amigos de Obregón? Eso es todo, a los amigos de Pasamono que también por ahí. Ok, claro que sí, vamos a seguir con más música, con más ritmo y sabor. Y esto dice más o menos así. I'm gonna do it con más temitas ahí para todos ustedes ok este me acaban de avisar que no se va a permitir este, botellas o botellas de caguamas solo se va a, este permitir puras latas, puras latas. Así que a todos los amigos que, que están este, disfrutando su rica cebrecita eh, no se va a permitir este, este meterse con botellas, solamente latas. Así que así que ya lo saben. Y este, seguimos, y seguimos, y seguimos con más música. Ahí para todos ustedes, a toda la gente bonita, a toda la gente que nos visitan en diferentes comunidades. Un, un saludo también a todos los amigos de, de Jicotencal, a los amigos de Agua Blanca a los amigos de Obregón, Chiapas y Corusil también, claro que sí. Corusil, Chiapas, a los amigos de Pasamono, de Lo Alegre de, de allá por Sastañal, este, cómo no. Claro que sí, vamos a seguir con más música. Ok, ¿cómo dice Alacrán? Y esto dice más o menos así Saludos para le encuentra bailando, ¿cómo no? Y ahí para Gaspar, ¿cómo no? A todos los amigos bailadores, claro que sí, saludos. Y real para todos ustedes, ¿cómo no? Saludos para mi compadre José Ramón, échale. Ok. Coronavirus, coronavirus, me vas a matar si me despido Coronavirus, coronavirus, a ver si te casas te yo vivo No me puse ni tu pregunta, me quedo en casa ya con Carlota Lavado dos manos todos los días, que no sigas haciendo mal avanzando con más ritmo y sabor del alacrán de los teclados, así que vamos a bailar vamos a seguir avanzando ok así que contratación contrataciones al teléfono 993 341 1639, es el teléfono del alacrán claro que sí, ok vamos a seguir con más música, con más ritmo y sabor ok más suavecito Ok. Esta se llama la cumbia de Apache, claro que sí. Lodo para Oriel. Gosalo mi gente, lo mi gente, toda la gente bonita, toda la gente bailadora. El saludo va para todos ustedes, cómo no. Ahí para mi canal Orteg. ¿Cómo no? Seguimos, seguimos con más música, seguimos con más ritmo y sabor A la madre del estilo de Nalo Martínez El alacrán de los teclados Ahí para todos ustedes, de saludito ¿eh? para todos ustedes A todos los caballeros que están bailando Ahí para Jordi, claro que sí Échale, échale Jordi, ¿cómo no? Claro que sí, ahí para Ok Ok Claro que sí, para que nadie se quede sin bailar Vamos a, a continuar con más música Algo movidito, claro que sí que esto dice más o menos así Se cansaron. Claro que sí, recuerden que en punto las 10 de la noche estará con nosotros Dani y Daniel, la araña de los teclados, el araña de los teclados, perdón. Claro que sí, presentando todos sus éxitos, claro que sí. Ok, vamos a seguir con más música, vamos a seguir con más ritmo y sabor de la alacrán de los teclados.